¿Y había una palabra? A mí, a mí me, me han surgido fugas por una. Era por la. Era, pero, no, no, no, no, no. Y, y lo que voy a. Lo voy a. Pues estarle. Resumiendo, es muy importante para la cara. ¿Quién hay detrás de, de, de, de, de, de todo esto? Porque esto, no, esto no, no surge así por la armona. Detrás tiene que haber grandes intereses que quieren sustituir, sustituir a, a los que ahora hay. No, no, no. Entonces, eh, esto me, me, me, me reafirma una vez más que el mundo que, que, que, que se nos viene encima, mejor no verlo. Bueno, que la popularidad te gusta menos ahora que hace una hora, ¿no? Mejor no, pero vamos, vamos, ¿por Bueno, sí, sí. si por ejemplo lo que, lo que, lo que tú o usted ha dicho, que mi historial clínico vaya vaya pueda tener acceso según la tecnología esta, cualquier persona que tenga mi clave en cualquier parte del mundo... Cualquier personal autorizado. ¿Ole? Y lo autorizas tú. Sí, pero... Lo eh, autorizas yo, tú. Yo, yo, o sea, yo estoy... Tú en la cadena de bloques dirás. Yo autorizo a que cualquier eh, doctor, cualquier enfermero que esté trabajando en cualquier hospital andaluz, tenga acceso a mis datos clínicos. Porque tu ámbito de movimiento es el andaluz. Pero ahora te vas a Canadá un mes y medio dentro de tres meses ¿eh? y autoriza a cualquier personal autorizado de clínica eh, de ese país, de Canadá, a acceder a tus datos. Cuando vuelves lo desautoriza. ¿Vale? De manera que tu historial clínico está al acceso del personal autorizado en los centros hospitalarios donde tú puedas.. Es por ah, donde yo he empezado, da, da. <coughs> debe darnos el da, no. terror, la acumulación de datos. Yo fui a la a la a la a la a la, a, a la conferencia de Big Data, que creo que, es mm -hmm. que que se llama. Big sí, data la... no es más que datos grandes, grandes sí. No es nada Y salir de la conferencia, eso no sé, o sea, yo, yo, yo, porque, porque cuando, cuando el conferencial te dice hay una empresa que tiene 700 millones de datos de, de todo lo que y qué sí, hacen no, con no, esos no, no. ¿Se correcto? lo guardan para ellos? No. Correcto. Pues, no. en vez de regalárselo, vamos a guardárnoslo y vamos a sacar provecho nosotros si queremos. ¿Eh? Y en lugar de subir el, el, los datos de fitness de la pulserita, yo pero bueno, los datos de fin de lo que corre de las caminatas que te pegan y tal en vez de mandárselo a Google ¿eh? vamos a ponerlo en una cadena de bloques en una empresa que cuando una empresa farmacéutica por ejemplo, quiere hacer un estudio de eh, varones entre 30 y 60 años con sobrepeso y tal no sé qué, no sé cuánto yo les salgo ¿vale? y me preguntan ¿Quiere usted que utilicemos estos datos para este estudio clínico, para tal, tal, tal farmacológico, tal, tal, tal, tal yo diga sí o no, ¿vale? Y si digo que sí, me paguen. En lugar de que esos datos ¿eh? los tenga Google y le paguen a Google, que es a lo que, que se, dedica. se dedica. Él nos da los resultados de nuestra búsqueda y tal, a base de vender nuestros datos, ¿no? Es que yo no quiero que mis datos me los paguen a mí ni me los paguen a mí. Vale, pues no los pone en ningún sitio y ya está. No los pone en ningún sitio y ya está. Pues si no los quiere usar. Venga, Federico, tú lo he dicho y Nicolás. Está. Sí, Federico había levantado la mano. No, pero esto aparte es Venga. ¿Por qué? qué Ah, bueno, ¿por qué? Entonces... Con la cadena de. No, da igual, pero vamos, vamos. Venga, pregunta. Después Federico y luego Nicolás. Un par de cosillas. Has dicho que no era inflacionario y por eso no podía. El Bitcoin, por ejemplo, no podía bajar mucho de valor, ¿no? Como ha pasado con el. No, yo meso. no he dicho eso exactamente. Lo he entendido yo. Esa era la cosa, Claro, mucho. No puede bajar a voluntad. está? ¿Vale? El gobierno argentino decide devaluar de la moneda, ¿Vale? por las condiciones políticas, económicas, financieras, por las que sea. El gobierno bueno, lo ha hecho progresivamente en unas pocas semanas unos pocos meses. ¿no? ¿Vale? Es verdad, Bitcoin ha bajado desde <coughs> diciembre de 2017, que hizo pico en, en 18.000 euros más o menos, 20.000 dólares. Ha bajado a 3.000 y pico en un año pico, es verdad. Ahora mismo está sometido a gran especulación, ¿vale? Tiene movimientos grandes. Como cualquier otra divisa. Como cualquier, divisa, Como cualquier divisa, lo que pasa es que no está controlada por un gobierno ni por una empresa, ¿vale? ¿Te ¿Te te ahora mismo, sí, bueno, te da igual. igual? Podría haber ido a, pues ha ido a cero. Pero alguien se habrá ido a cero. Podría haber ido a cero. Si dejamos de confiar en ella y decidimos que se vale a cero, que no vale, pues ya está. Pero mientras haya la cantidad de eh, inversión tan enorme que hay, es difícil, difícil que se vaya a hacer. De todas formas, ahora mismo es un mercado incipiente, ¿Eh? Yo no quería hablar mucho de las fluctuaciones de precios, me interesaba más la tecnología, pero bueno, es interesante. Federico y a también te, te interesan. Eh, esas fluctuaciones de precios ahora mismo se deben a la especulación, ¿vale? no hay es, no es otra cosa. Pero cuando vaya aumentando eh, el uso, la adopción de las criptodivisas como forma de pago realmente, eh, la idea es que se va a ir estabilizando y no va a sufrir esas fluctuaciones eh, sí, tan de grandes. Depende de, depende de todo el mundo, ¿no? Depende de todo el mundo. También, depende. ahora depende de todo el mundo y sí está pasando esa. No veo por qué. ¿Cuánta qué gente conoces tú, tú que maneje ese... Bitcoin, o que maneje cualquier cripto de Ahora no, que conozcas personas personalmente, personalmente. Yo no. Conozco a nadie. nadie, cero. nadie cero. Me conocen hoy a mí. Yo sé que a ¿Eh? nadie. Claro, claro, pero la proporción de personas que están relacionadas ahora mismo con las criptodivisas o que las utilizan es sí. ínfima. Es un mercado emergente. ¿vale? Y la idea es que acabe estabilizándose como una forma de pago y una forma de, eh, de refugio, de valor también. ¿vale? Y ahora mismo, como digo, tiene 10 años, acaba de cumplir 10 años la tecnología, en 2009, cuando eh, se genera el primer bloque. ¿vale? Y 10 años son nada. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es que debería estabilizarse. Es verdad que ahora mismo está sometida ¿No a ¿No pueden los estados atacar eso? como eh, pueden, pueden y deben regularlo. Es decir, si yo invierto en Bitcoin y tengo beneficios económicos debo declararlo aquí o en el país en el que yo haga mi declaración de impuestos y debo pagar eh, por las plusvalías que he generado, por ejemplo. vale eso sí es lógico, debe ser regulado, debe ser regulado cómo se usa, para qué se puede usar, etc. Lo, no lo que no pueden hacer es controlarme, es decir, censurarme a mí que yo haga un pago, que lo utilice, que deje de utilizarlo, eh, imprimir más monedas a su voluntad, eh, modificar el precio de evaluar la moneda porque me interesa, por relaciones internacionales, etcétera Todo eso está fuera del control de ningún estado de ninguna empresa. ¿vale? Eh, se autorregula, el código es la lengua una cosa puramente ¿Vale? técnica. Has dicho que toda la información esa, cuando tú te instalas el programa y se te baja en tu ordenador no. todas las transacciones. El libro de cuentas completo, sí. Y eso, si hay muchísimas cuentas, no te peta el ordenador con tanta información? <risa> eh, la ley de Moore que predice que cada año y medio se duplica la potencia de cálculo y la potencia de almacenamiento de, de, ordena, de los ordenadores y tal. Eh, Pero hoy en día, cuando aumenta cuando... más velocidad. Que la, el tamaño de la cadena de bloques, es sí. De todas formas, eso se va a solucionar. Es verdad que puede ser un problema, ¿eh? para un ordenador casero o para un móvil puede suponer un problema por la cantidad tan grande de datos, pero hay formas de eliminarlo. Se puede Hay una, una capacidad, digamos, del software de, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, podar, de podar la cadena de bloques y eliminar transacciones muy antiguas. Imagínate que. Tú tenías un Bitcoin, ¿vale? Me lo transferiste a mí y yo se lo transfería a Nicolás y Nicolás a Federico, ¿vale? De manera que la transacción original de ti a mí se puede borrar. La de mí a Nicolás se puede borrar. Y se guarda la última. ¿vale? Con lo cual se puede decir a tu software, porque tienes poco espacio, que elimine transacciones muy antiguas que ya no son relevantes. ¿vale? Y en cualquier caso la tecnología va avanzando y yo creo que dentro de unos pocos años vamos a llevar en el móvil o en el reloj un disco de cristal de cuarzo prácticamente el límite de capacidad de, de almacenamiento vamos a llevar 500 terabytes ¿eh? en una empresa, en un alfiler ¿eso está ya una duda? Por el... Eso eh, Federico y Nicolás eh, Sí, mira, my question is qué significa mi pregunta eh? Eh, yo no sé si yo lo he contado alguna vez pero yo soy la reencarnación de un recaudador de impuestos entonces te cuento Miedo esto, va, Federico. te cuento esto porque a mí lo que has contado, te lo digo directamente no me gusta por una razón y es porque ataca la soberanía económica de los, de los claro, gobiernos. Claro. Que entonces, claro, si yo no recaudo, yo no puedo redistribuir. Entonces, yo veo que eso escapa al fisco del Estado y yo entiendo que los Estados resistan a eso, porque eso sería casi, pero en el caso, una economía sometida. Entonces, ¿cómo grabo yo y en consecuencia, cómo redistribuyo? Pues, claro, eso lo mismo a un tío con mucha pasta, le viene muy bien. Seguro. Escapa al fisco, pero claro. Lo entiendo perfectamente. La cosa se rompe siempre por lo más flojo. Y... Por mm -hmm. eso digo que con regulación, con regulación, es que esta que, tecnología ya, tiene ya, que ser ya, regulada, pero, no tiene que ser regulada de una forma lógica. Pero, ¿eh? pero eso escapa la soberanía, yo entiendo que verdad, es no, en no, no, pero los Estados no quieren perder soberanía ni por arriba ni por abajo, estamos en la comunidad europea claro. y eso supone ceder soberanía, cuanto más transfiera la autonomía, más soberanía pierde el gobierno y hay una resistencia a eso y cuando tú has dicho antes, los gobiernos deciden las políticas monetarias, Ahora lo evalúo, ahora lo evalúo, pero eso no se hace graciosamente. Eso se hace eh, por motivos. ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó el peso en el 82, lo primero que hizo Bolles fue devaluar la peseta y aquello fue, entre comillas, un éxito. Así en fin, que no se hace a voleo. Yo lo que veo en eso es la volatilidad y la ausencia de, de un control. De un control porque la economía, a en fin de cuentas, de la que crea la riqueza, que hace porque pues, no hay rachas en la calle en última instancia. ¿no? Y que estamos tú, tú y yo aquí en, un, en el gestor de Estado. Entonces, ¿vale? no hace falta regulación, los gobiernos tienen que dar con la clave de una regulación que sea lógica, que sea suficiente sí. y que sea... Porque, Pero esto sería una moneda entonces paralela. Eh, bueno, puede ser una moneda paralela si no es aceptada o puede ser una moneda no paralela si es aceptada. Hay algunos eh, lugares en el mundo pequeñito, en la Isla del Hombre, por ejemplo, en las costas británicas, eh, donde la utilizan como moneda... Local, aparte de ser una moneda local, lo utilizan como moneda local y pagan sus impuestos y hacen sus compras y hacen sus transacciones. Da lo, ¿eh? con esa esa moneda. Mi misma, da lo mismo que tenga un nombre que otro. Da lo mismo que tenga un nombre que otro. Sí, ¿sí? ¿sí? ¿Vale? Lo que pasa es que bueno, el, el control del funcionamiento de la pero, moneda. Pero tú es lo has que? dicho control, <risa> si no hay control. Claro. que si no hay Pero control, tiene que haber regulación. Tiene que haber regulación. Ya, pero Entonces, ¿Cómo pero se van a regular sin control? ¿Esos es son controversias? Sí, entonces no sirve. La ley si no la controlan, no sirve. Si yo de pronto inscribo ¿eh? en el registro de, de la propiedad un eh, un inmueble, una casa, yo no tengo dinero con qué pagarla, yo tengo que decir que la he pagado con Pero algo. Mira, en este eh, caso, pues con una un insisto, en este caso lo que tú estás llamando regular no es ni más ni menos que establecer unas prohibiciones, una límite. unas cosas que casa. no puede hacer y que si las haces están sometidas, porque me imagino que incurrirá incluso en un delito, sí, y, y, y, y, y, y, y, y seguimos a lo mismo otra vez. Pero lo mismo es que si la, la casa me la he comprado con billetes de 500 euros, ya no hay, ¿no? hay una dificultad en los estancitos de lo van a gastar con billetes de 500 euros que tengo sí, sí, una sí. casa fuerte. Pero si yo te pago tu piso y te lo compro con billetes, a mí me llama a tienda y me dice ¿Usted ha registrado en el registro de la propiedad una casa? ¿Cómo lo ha pagado? vamos ah, pues con dinero que yo tenía ahí debajo de de la almohada y de dónde ha claro, salido? Claro, claro, claro. claro. Pues ¿sabes? si el contrato de visa es exactamente claro. bueno, igual. Tengo que declarar que he tenido un beneficio de punto de visa, que pagar mi renta y tal. Evidentemente, el que no haga una declaración, pues habrá un error. <coughs> Eh, políticos, eh, judiciales, policiales para perseguirlo como delito, pero igual que ocurre con paraísos fiscales e igual que ocurre sí, con el papel sí, sí, moneda. Sí, sí, sí. Tenemos que tener en cuenta que las criptodivisas son el equivalente electrónico, no lo he dicho, tenía una, una referencia también del 1999, de un economista que sí, sí, sí. dijo, es imprescindible que generemos una divisa eh, equivalente al, al caso, al efectivo, eh, eh, como decía, descentralizada, si es que el predijo más o menos lo <coughs> era el tema, ¿no? Es imprescindible que encontremos un modo de, de intercambio <coughs> de pago que sea electrónico y que no esté controlado por empresas. Y a los 10 años estaba en, en funcionamiento, estaba en circulación. Entonces, a lo que voy es que tienes que considerarlo exactamente igual que, no que, que, que el papel no, moneda que no esté controlado por empresas privadas, que no sea una Visa, una Mastercard, un, ah. un Paypal, o un... ¿Vale? O la moneda de Facebook, o la moneda de AliExpress, o la moneda de que la están sacando todos. ¿vale? Que no esté controlado por, por, un, por un banco por una empresa privada. ¿vale? Entonces, tenemos, vuelvo a decir esta idea, tenemos que considerar lo que es como efectivo electrónico. ¿vale? Entonces, como, como los billetes, si lo que paguen con billetes, ¿vale? ahora mismo es ilegal pagar, hacer transacciones por encima de 3.000 euros. ¿vale? Tú no puedes pagar una casa con un maletín de billetes hacer una transferencia, ¿vale? Pues lo mismo con eh, Cristo Divisa. Si la regulación dice que no se pueden hacer transacciones por encima de tal valor, pues ya está, pues no se pueden hacer. ¿Entiendes por dónde voy o no? Hace regulación, no hay más remedio que hacer regulación y bueno, se pagan impuestos igual que pagamos con, la, eh, con las transacciones bancarias o con las transacciones en, en papel moneda, digamos, en, en efectivo. Exactamente igual. Bueno, Las grandes eh, fortunas, pues eso han hecho lo que les ha dado la gana siempre. Hacen lo que les da la gana ahora y lo que les da y la gana. Haciendo con o sin criptodivisas, con o sin tecnologías, con sin Pero ¿por qué? Pues porque no hay voluntad política de regularlo y de decirlo, señores, ustedes los paraísos fiscales, venga, se terminan. Las grandes fortunas tienen que declarar y tienen que pagar. Pero es que no hay grandes fortunas también o medianas fortunas en caja fuerte donde hay millones de euros ¿por qué? pues porque si tengo más de 700.000 euros tengo que pagar el impuesto de... ¿cómo se llama? El impuesto de... patrimonio tengo que pagar el impuesto de patrimonio entonces tengo en el banco 680.000 euros y el millón y medio restante lo tengo en la caja fuerte cuando tiene bitcoin? yo me disculpo por la posibilidad de que se contestaba con un segundo, ¿se puede almacenar en una nube? Se puede almacenar ¿Vale en, en la ordenador, en nube, ¿Vale nube todo un sí, bloque. Está en miles de nubes, porque tú sabes lo que es la nube, ¿no? Sí, pero digo. Nube... ¿Pero qué, ¿Qué es la nube, Nicolás? Bueno, se supone que lo tiene alguna empresa. Y... La nube es un ordenador de otro. Claro, o sea, claro. ¿vale? Si yo almaceno en la nube, puede estar en tu ordenador. En vez de estar en el mío, está en el de otro. Entonces, eso es peligroso. ¿Se puede almacenar la cadena de bloques en la nube en sí. el <coughs> operativo? La idea de tenerla localmente es que tú, tu programa, tu software es capaz de verificar todas las transacciones claro, y no claro. tienes que fiarte de nadie. Es trustless. Trustless sí. significa eso: no confías en nadie, no hace falta un intermediario. Yo tengo el libro de cuentas entero. De todas formas, estamos hablando ahora mismo, de, me parece que son de 170 gigas, 180 gigas, una cosa así. O sea, de un disco duro normalito, de un portátil normalito, lo almacenas sin problema. Eh, yo tengo eh, para entrar esto se falta hecho servidores de abrir. Eh, ¿Quién mantiene eso? ¿Quién se mantiene? ¿Quién lo paga? Hay centros de cambio. También ellos lo hacen gracias a de moneda. Eh? No. no existe el altruismo, ¿no? no ya, ya enlazo. tenía que buscar algún un momento de decirlo, el mes que viene eh, Federico Zurita, el profesor Zurita que está aquí, organiza un curso de evolución. Que organiza Buenísimo un año. y baratísimo. Buenísimo, baratísimo, tenéis ahí cuña publicitaria, tenéis el cartelito y precisamente mi charla va de altruismo en la naturaleza. No existe el altruismo en la naturaleza y no existe el altruismo en la, la especie humana Bien, un poquito sí. El mes que viene lo vamos a discutir, pero hoy no es el final, pero bueno, ya que has sacado otro el tema, meto la cuña pública. Es un espejín. Mi charla, por cierto, se llama algo así como, como los genes egoístas explican los comportamientos aparentemente altruistas. La... No, pues, ¿Quién mantiene? Bueno, hay centros de cálculo en Siberia. Hay centros de cálculo en Alastra. ¿Por qué en esos sitios? Porque pagan menos refrigeración, ¿vale? Tienen naves con servidores tan enormes que necesitan refrigerar eso y para ahorrar en energía se llevan a centros de caldo, a sitios donde hace mucho frío. Y basta con abrir una ventanita en el techo que todo el calor se va por ahí. ¿Vale? Entonces, ¿quién mantiene todo eso? De una infraestructura eh, computacional enorme, enorme. Ya os he dicho que no existe ninguna empresa ni ningún gobierno, ni ninguna alianza de gobiernos que sea capaz de contrarrestar esa potencia de cálculo ¿eh? para atacarla. En los 10 años de vida que existe Bitcoin, que existe la cadena de bloque, ha habido, podéis imaginaros la de intentos que ha debido haber de robar dinero, estamos hablando de muchísimo dinero, de miles de millones de dólares, ¿eh? me parece que son 170 mil millones de dólares ahora mismo eh, la capitalización total de, eh, de Bitcoin, esos números están calculados como estén. Probablemente si se vendieran todos los discos sería mucho menos, pero bueno, estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de algo que genera muchos eh, congresos internacionales al año. No dos ni tres. Ocho, diez, doce, 14 congresos internacionales. O sea, se está moviendo mucho detrás de esa tecnología, detrás de, de esa, de, de esa eh, generación de una nueva infraestructura de... Eh, de la economía, del mundo eh, económico ¿no? ¿Alguien Hablaba por ahí antes de eso De, de infraestructura, se está gestando una nueva infraestructura Sí, para mí me parece que fue típico, ¿no? Entonces, ¿quién? Pues gente que tiene una recompensa La recompensa a mantener La seguridad a mantener ese libro de cuentas Son las monedas que se generan En cada bloque Eso lo he pasado muy rápido, pero cada bloque Cada página del libro de cuentas que sí. se pasa ¿eh? Es recompensada a la persona La empresa que lo hace ¿eh? Con la generación de nuevas divisas también con una pequeña proporción ahora de eh, comisiones por las transacciones que se generan, Pero comisiones que son muy pequeñas. De visa en comparación con las de visa o de Mastercard. Con la referencia a muchas de cosas. Yo creo que la mayoría sabrá lo que la vea. Yo recuerdo que en el grabado venía aquel el juego de las minas la minería, para los que estáis detrás pregunta Nicolás, lo de la minería eso que, eso, que es, pues un minero no es más que una de esas empresas que saca La minería, bueno, cuando se hace una, se genera una transacción, ¿vale? Tú firmas una transacción en la que dice, autorizo la eh, transferencia, no me gustó esa transferencia, transacción de un milibitcoin, 0,001 milibitcoin, de esta dirección a esta otra, ¿vale? Esa eh, transacción firmada se publica, ¿vale? Y queda, almacenada en la memoria de todos los ordenadores de esos mineros el minero lo que hace es resolver, es una carrera por un rápido una carrera por resolver un problema criptográfico el primero que lo resuelve recoge esas transacciones que están ahí acumuladas muy las bien. mete en un bloque, ¿vale? el bloque es la página fíjate la analogía que sí. antes, con una página del libro de cuentas las mete en un bloque, las publica y distribuye ese bloque a todos los demás ¿Vale? Toda la potencia de cálculo que han dedicado a todos los demás mineros a resolver ese problema se ha perdido. No sirve para nada. Porque únicamente uno es el que ha generado el bloque y ha conseguido la recompensa que son las monedas. Ajá, pues ¿Vale? Ese es el minero. Es el minero. La diferencia con la minería de oro o de plata, de, de metales preciosos, por ejemplo, es que no extraen las monedas. El objetivo del minero, el objetivo del minero es conseguir las monedas, ¿para que nos vamos a engañar? Pero las monedas son el pago. El pago por. Hacer la minería de los bloques. El bloque es lo que el minero genera. La comunidad de Bitcoin recompensa al minero con las monedas. ¿vale? entonces No se hace minería de Bitcoin, se hace minería de bloques. ¿Vale? No sé si lo termine bien. El minero recopila las transacciones, las escribe, las guarda en un bloque y ese bloque certifica al de abajo y el al siguiente, con lo cual es una estructura muy segura donde ¿eh? todas las transacciones están encadenadas, en una cadena de bloques ¿Eh? De manera que digan bueno, prácticamente eh, inatacable yo he pedido yo la cuenta de las manos? No, no, pero aquí el fondo. No ¿Eh? yo tengo una duda de que empezaste a hablar toda. Uh, ¿Quién genera los Bitcoin? ¿Eh? Es de las Porque la moneda la genera el gobierno, ¿no? Pero ¿quién genera los Bitcoin? Eh, la generación. Yo voy a comprar Bitcoin a un, un cartel. y pago por esos Bitcoin. 30 euros, 20 euros. Sí. ¿Quién lo va ¿De dónde surgen Surgen cada 10 minutos, aproximadamente cada 10 minutos, estadísticamente. Hay bloques que se generan en 3 segundos y bloques que se generan en una hora y media. El promedio son 10 minutos. Y los generan estas eh, empresas, ahora hoy en día son empresas. Hace 7 u 8 años, tú encendías tu portátil en tu casa, ponías tu programa, tu programa de minería eh, y como eran una proporción el, el, el total de poder computacional de tu ordenador era, imagínate, una diez milésima del, del resto de, de la red. ¿Eso qué significa? Pues que uno de cada diez mil bloques podías encontrarlo tú. Si tenías encendido el portátil haciendo minería durante seis meses, pues seguro que te saltaba algún bloque, un bloque con 50 bitcoins. En cuenta Bitcoin al precio de entonces pues eran un poco cientos de eh, euros ahora son cientos de miles. ¿Vale? Entonces, quién puede hacer minería? Antes cualquiera. Ahora cualquiera que tenga una inversión en capacidad de cálculo considerable. ¿vale? Lo están haciendo empresas genera, en base a que <coughs> se genera un Bitcoin. Se genera el valor que hay detrás del Bitcoin. ¿En, en la, en la... El valor que hay es como el valor que hay detrás de cualquier tipo de dinero, cualquier tipo de divisa el que le damos los usuarios a ese tipo de, de divisas. Si me preguntas por qué el valor actual del Bitcoin son 7.230 euros, pues porque hace dos segundos ha habido una transacción por ese valor. Ha habido una persona que ha decidido pagar esa cantidad. ¿vale? ¿Y por qué un minuto más tarde ha bajado? Pues porque no hay nadie que vuelva a pagar esa cantidad y pagan un poquito menos. O sea, la, y de la dentro oferta, de oferta de demanda. ¿no? ¿Eh? Oferta, oferta de demanda, demanda. Como oferta como demanda. Oferta, demanda como cualquier divisa y además instantánea. ¿Vale? Y sin pausa, sin fines de semana sin noches, ni nada. ¿Y esa oferta la hacen los mineros? No, esa oferta la hace cualquiera. Cualquiera que quiera comprar divisas. ¿Vale? Los mineros lo que hacen es generar los bloques. Es decir, certificar las transacciones. Y se les paga con divisas. ¿Vale? Su, su recompensa es esa. Pero la, la minería no es minería de monedas. Ellos no extraen las monedas con pico y pala ¿cómo se extrae el oro, ¿vale? Lo que extraen con pico y pala, con ese cálculo, es ¿eh? lo que generan es un bloque, una página del libro de cuentas. Y se les paga por sí, las cuerdas. Entonces no entiendo sí, que dice. En ese mundo virtual del Bitcoin, ¿no? Eh, donde se venden Bitcoin, ¿quién, ¿quién genera esos Bitcoin? ¿Quién lo... Si yo voy a comprar 50 Bitcoin, ¿de dónde salen esos 50 pues cuentas, Bitcoin? salen cada 10 minutos del proceso de minería es la recompensa la recompensa a los mineros por generar cada bloque en 2009 empezó pagándose más 50 bitcoins por cada bloque ¿eh? y esa cantidad se reduce a la mitad cada 4 años de manera que ahora son 12,5 bitcoins. el minero que genera un, un, un bloque obtiene un bloque obtiene como recompensa 12,5 bitcoin a 8000, a 7000 euros pues casi 100.000 euros, ¿no? Es su recompensa por haber generado, evidentemente, esa recompensa es cómo la hace, puede guardarse en Bitcoin o puede ponerla a la venta en una casa de cambio ¿eh? donde cualquiera puede comprarlo. Desde 2009 ¿eh? se han generado una cantidad de bloques, y, ¿no? una cantidad de moneda. creo que son ahora mismo 10, sobre 16 millones de Bitcoin que son los que hay en circulación. ¿vale? Y terminada el proceso, por eso decía antes que es una moneda ligeramente inflacionaria hasta que deje de serlo, cuando en, falta mucho en 2140 aproximadamente se generará la última alguien con una potencia informática suficiente que esté encriptando datos eh, a su base se está parando está generando Bitcoin y perdón y, y los primeros ah perdón ah, perdón, ah, perdón. Sí. Pues bueno, da un poco al hilo de la conversación que tenías con él. Pues, ¿te no tenías? No, Federico. Federico. Progresión. Además de verdad, ¿no? Sí, Totalmente. Verdad. En, en realidad, en parte, lo has respondido tú, pero creo que, que también en la propia ponencia venía el cómo... Eh, a ver, qué estoy viendo? Creo que has hablado muy bien de la tecnología ¿no? y de toda la ingeniería bueno, muy informática, rápido, rápido pero, más y más claro bueno, sí. pero quizás las dudas están surgiendo más por la filosofía que subyace mm, a la moneda. La pregunta de Federico, que, que hablaba sobre cómo, cómo pagamos impuestos y cómo, le, cómo los estados van a, a responder a las necesidades pero sociales. Además, es uno de los elementos de la soberanía de un Estado, acuñar moneda. Todo lo que sea alternativo a eso es un delito, es de moneda falsa. Bueno... Yo creo que eso es más un fluido que otra cosa. No, no, no. Lo, que es es que, lo que quiero decir es que lo que subyace a esta moneda, como la moneda local, es precisamente el principio de descentralización, en que el poder esté en la gente. Lo que pasa es que al hacerlo así en... en globalmente, no a nivel local, pues hay muchas más posibilidades de que ese poder, que en principio tiene que estar en la gente, que es lo que genera ese número de divisas, que es lo que genera esa confianza, ¿no? que no tenga que haber un Estado que vigile, eh, hace que las empresas puedan acoplar, acopiarse de ese poder. ¿no? Si son las empresas, y de hecho he hablado antes y me he entendido muy bien que. El problema de que, del cambio de valor del Bitcoin era la especulación la de la, la ok, social, no. el, el y luego por otro lado el, el hecho de que este sistema económico también subyace a un sistema social y a un sistema político diferente, que, wow. que, que supongo que tendrá que dar respuesta a esas preguntas de Bitcoin. ¿no? El cómo nos organizamos socialmente, el, el que ahora mismo estamos depositando la confianza en un Estado que ya hemos visto que nos ha traicionado, ¿no? Y, y cómo tenemos que caminar hacia confiar comunitariamente entre, entre nosotros. Y este, este sistema económico lo que invita es hacer es eso. ¿no? Eh, no sé, con, el tema, con el tema de la moneda local lo veo un, como más sencillo, primero porque es más tangible, no lo están viendo, ¿no? que sea ¿Sí? en una servilleta o en un sí. eh, y luego son pequeños círculos, ¿no? Es una comunidad donde tú conoces a la gente con la que intercambias, ¿no? Y con la que pones ese valor. funcionan solo regular. Hay algunas monedas locales que funcionan, funcionan solo regular y además no tienen impacto social ni político, ninguno. Esto sí, esto sí puede tenerlo, si queremos. Si, como dice el profesor Federico Mayor Zaragoza, ya está bien, ya está bien de ser impasible, de, no, de callarnos y de dejar que no hagan lo que quieran, que no hagan intentamos empezar a tomar las riendas, y yo estoy proponiendo algunas herramientas que yo veo en la mm, porcióncita de tecnología que yo conozco, pero hay otras muchas posibilidades que otra gente podrá hablar que podemos debatir en otras ocasiones. ¿Eh? Si vamos tomando, eh, eh, vamos haciendo actuaciones, eh, tratando de defendernos de esas agresiones, que es lo que yo propongo un, un poco aquí, ¿no? pues yo creo que podemos llegar a, a eso. Esto, esto es una tecnología muy revolucionaria, esto... esto hoy en día prácticamente anecdótico, dentro de unos claro. pocos años empezará a utilizarse más, cada vez más y tal. Y, y claro, Sherman lo decía en, el, en que lo decía, ¿no? Ojo, esto hay que prohibirlo, esto hay que prohibirlo porque va a atentar contra la hegemonía mundial del dólar. Claro. Pues claro, okay, claro, pues, eso es lo que, ¿sí que, es, que, es, que es la idea. O esa de, es, de, es la idea. O de Sobre ¿sí? O del ¿sí? de, de, de, de, de rublo. O de esa es la idea, entonces, si las políticas deben hacerse para nosotros, las políticas económicas y las políticas sociales deben hacerse para los pueblos, no para llenarse los bolsillos los políticos, eso sería lo lógico, sería lo lógico. ¿vale?, pues yo estoy proponiendo aquí una alternativa, me centraré en esta porque me parece que es la más potente y la más, es, ¿eh? eh, Franklin también lo dice, es una poderosa herramienta política y económica, ¿vale?, que permite que cualquiera, sin permiso, en cualquier parte del mundo, lleve a una transacción con cualquier otra persona, en cualquier otra parte del mundo. ¿Vale? Es una revolución. ¿eh? Lo que se está proponiendo es una revolución y es un cambio en el sistema financiero y en el sí, sistema político. Sí. Estoy completamente de acuerdo y ya perfectamente cuál es la idea que yo quería, quería transmitir, ¿no? Otra cosa es lo que se consiga, donde se llegue, y las cosas que ocurran en el camino. ¿no? ¿Vale? tenemos hasta las nueve hay dos palabras que se dan. Pepe Pepe, yo y la única manera de que tenemos a la gente que, que tratamos de dar un salto ¿no? eh, intelectualmente en la comprensión de, de estas novedades es utilizar eh, el recurso del contraste ¿no? de la comparación parece que las transacciones en negro eh, digamos el sumum era eh, la máxima libertad es decir, los paraísos fiscales son los, los espacios donde el dinero no tiene que dar ninguna cuenta eh, y funciona eh, con total libertad. La primera pregunta sería, ¿qué sería el equivalente de los actuales paraísos fiscales? que Son como agujeros negros que atrapan el dinero eh, y no dejan salir. Ojalá pudiéramos estar en la puerta para obligarle a pagar. ¿Cuál sería el equivalente de los paraísos fiscales en ese dinero en esas y Luego yo el esquema de, de vamos de las libertades absolutas para eh, la, la libre circulación del dinero creo que, es, que es, es un valor que siempre han tenido eh, un, las élites digamos económicas, claro. que son las que les interesa eh, trasladar el dinero de un sitio a otro para modificar no, relaciones, no, no, no, no, propiedades y demás eh, sin que los demás podamos intervenir en todo ese proceso. ¿no? Entonces, eh, yo veo el problema del uso eh, de la libertad, eh, digamos, de transacción en el sentido de que eh, ahora mismo deben de estar investigando los señores poderosos para ver eh, de qué manera eh, pueden sacarle beneficios a este suma eh, de libertades en las transacciones, ¿no? para que las transacciones en negro sean el negrísimo, ¿no? uh -huh. y, y respecto a, la, a las construcciones humanas, pues realmente eh, son algoritmos o son construcciones todo, ¿no? Eh, la idea de libertad, de justicia, de igualdad, eh, la bondad uh -huh. también, y puede pasar como un derecho humano, ¿no? como una construcción humana efectivamente un día vamos a descubrir porque genéticamente los que tienen tales genes están más genético en la sala digo están más predispuestos, ¿A dónde te metes? digo están más predispuestos a mirar pero son construcciones humanas eh, la gente que soñó en el 48 que, que no tenía que haber más guerra y demás eh, abogaron por eh, dotarnos de, de unas cuestiones conceptuales que nos hiciesen avanzar civilizadamente y solidariamente. Entonces, yo dentro de, de, ese, de esa construcción intelectual, eh, es por tocar la, la idea esta de la bondad, creo que está la bondad, el altruismo y demás. Bueno, empiezo por el final. ¿Vale? El tema de la bondad de altruismo, te invito a que te venga sin que te matricule al curso, que te venga a mi charla o a la charla de, de Federico. Federico me hace así: que no, que no, que pague. Que te pague. Bueno, pues te matricula y te viene. Rafa ya, está. Rafa ya sé que. Se ha, uno, se ha matriculado. Un maestro con mucho interés. ¿no? Porque eh, la charla que da Federico el viernes, fíjate, yo estaba buscando la forma de meter la publicidad del curso y dos veces va a salir. Gracias, Pepe. Eh, la charla que da Federico el viernes habla bastante de ese tema y habla sí. de guerra y habla de comportamiento humano y habla de. Yo hablo de altruismo. Aquí, aquí. Ahí tenéis la publicidad, ahí tenéis unos trísticos, ¿vale? ¿Lo lleváis si os interesa y tal? ¿Eh? Aquí en esta misma sala, dentro de un mes, una semana. Pues Federico habla precisamente de eso. Yo también hablaré un poco del de altruismo, de la ausencia de altruismo en la naturaleza. Y él, yo mmm, soy un poco menos práctico un poco más... Yo creo que ¿tú, radical. tú muy radical y con visión muy negra, yo trato de sí. poner la visión no tan negra, es decir, que algo podemos hacer, aunque nuestros genes son egoístas y el altruismo no existe, nuestros constructos sociales y nuestras, como tú dices, nuestra sí, sí. podemos ser capaces de llegar a ideas de altruismo, de voluntad no, hasta, no. cierto, hasta cierto punto. Pero sí. bueno, <risa> seguimos el mes que viene debatiendo sí. eso. La primera parte era acerca de eh, el equivalente, los de equivalente fiscal a los paraíso fiscales. El, pues mira, el... así a bote pronto, si me dices paraíso fiscal, pues así. la cadena de bloques no es anónima, es euroanónima anónima, y por eso mientras comentaba, eh, eh, sacaba esta diapositiva en la que eh, vemos el explorador de bloques, cualquiera puede, incluso localmente en tu ordenador, porque tú tienes una copia de ese libro de cuentas, pero también en la red, tú puedes solicitar información acerca de una transacción y ver las cantidades que se han transmitido, bueno, no voy a poderlo hacer muy bien aquí, pero las cantidades que se han tra eh, transmitido, de qué direcciones a qué otras, cuántas comisiones ha habido y tal, este es lo que eh, 579 <coughs> y 559, donde ahora a lo mejor media hora o cosas así, ¿vale? Entonces, las transacciones son pseudo anónimas, es decir, con herramientas judiciales, policiales, políticas y tal, que ahora no viene al caso, pero que hay que regular, se puede identificar quién ha hecho una transacción y se puede obligar o se puede eh, obligar a un pago de un impuesto o lo que quiera que sea, o condenar si ha habido comisión de delito, etcétera, etcétera. ¿vale? Pero existe una red de la que me imagino que habéis oído hablar, que es la, la, la red profunda o la Deep, Deep Web, red profunda, red oscura, o red negra o algo así, en la que también con un programita que se llama TOR, que puedes instalar, puedes instalar en el sí. móvil o puedes instalar en tu ordenador, tu portátil. Instalas TOR, haces una transacción mediante TOR, con una tecnología en capa de cebolla, que se que se llama, uh -huh. en la que la transacción pasa no directamente del emisor al receptor, sino a través de una serie de nodos, en el que cada nodo conoce solo el anterior y el siguiente, uh -huh. y nadie sabe quién ha dicho qué ni dónde lo ha enviado. Eso es básicamente la, la Deep Web ¿eh? TOR. Y ahí sí que anonimiza cualquier tipo de transacción. Entonces sí, se pueden hacer transacciones casi completamente anónimas. Hay tecnología para eso. Pero de nuevo vuelvo a repetir, es la regulación lo que es necesario. Y cuando haya una regulación que sea justa y que sea conveniente y que sea, pues ¿por qué no vamos a pagar nuestros nuestro impuestos? Pues Porque no ha pasado nunca. ¿Nadie está contento cuando tenía que pagar? Nadie está contento nunca. cuando tenía que pagar. Nunca, tenía hemos que tenido, nunca hemos tenido un sistema monetario que sea igualitario, que sea público, que sea... Ni ¿eh? A ver. Se está proponiendo algo que se parezca a eso. No, aproximarnos. Si no. ¿Podemos aproximarnos con buena voluntad? No. Eso es lo que nos estoy proponiendo. La tasa Tobin va en contra totalmente. La que propone. La tasa Tobin sobre las transacciones. Va en contra de lo que, de lo que propone. Bueno, había alguna pregunta? Bueno, la... no sé si he contestado sí, claro. dos preguntas, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Claro. Si no ahora en la cerveza seguimos, pues, dentro de lo complejo que me parece que yo creo que no he pillado, he pillado pocas cosas, se me queda, me queda la idea de que eh, esto podría ser tan revolucionario ahora como lo debió de ser en su momento la creación de los billetes y la y, y, y, y, y, y el regularlo ahora como debió ese complejo regular. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale un billete o vale una moneda y por cuánto lo cambiamos y cómo controlamos? Me imagino que será un paralelismo. Y se va a dar, y creo, yo me imagino, pienso, que se dará también el mismo paralelismo, también aquí como se ha dado pues en las fraudes, los fraud bancarios y aquí. Aunque lo ponga muy complejo, también se, pienso yo que, que, que también se dará. Y como habrá también forma de evadir impuestos a través de aquí, ¿qué me parece? Bueno, vale, y, eso, todo, claro. y, y otra cosa, ¿Y ¿quién puso el precio al primer Bitcoin? ¿Y cómo se puso? Vale, bueno, eh, la primera pregunta, el primer comentario, casi ha utilizado una frase que he usado yo docenas de veces, y algunos de los que están aquí creo que me lo han oído decir, que no he dicho hoy, pero o la mitad de la frase, que eh, esto va a ser la revolución financiera más importante desde la invención del papel moneda. Sí, sí, sí. Y tecnológica desde la invención de internet y la internet móvil. ¿Vale? No le damos importancia ahora mismo, pero dentro de 8, 10, no 15, no sé cuándo va a ser exactamente ¿Eh? Esto va a estar en uso todos los días, lo vamos a utilizar todos. ¿Vale? porque el papel moneda va a desaparecer ¿m? y porque lo que vamos a utilizar es moneda, dinero imaginario o el de los bancos o uno público en el que nos pongamos de acuerdo a usar y eso es que nos pongamos de acuerdo a usar y entonces encontrará su precio ¿Vale? eh, ¿Quién puso precio al primer Bitcoin? pues la primera transacción eh, Documentada, digamos que se sepa y tal, fue en 2009. Bitcoin, el primer bloque se genera, el bloque Génesis, que se llama el bloque cero ¿eh? se genera en de enero de 2019. No, no he puesto el día porque no sé el día exacto, aunque se puede ver en la propia cadena del bloque, pero bueno. -en designing. Enero del 2019. Enero 2009, perdona. Ah, enero no. 2009, hace 10 años. quiere ¿Vale? 10 años y medio ahora mismo. Enero de 2009. Y en 2009 hay documentada una, la primera transacción que se conoce que fue la compra de dos pizzas medianas en Estados Unidos. La persona que compró esas dos pizzas medianas pagó 10.000 bitcoin por ellas. 10.000 bitcoins a precio de hoy, yo me cuesta trabajo calcularlo, pero a, a 7.000 euros a, a 8.000 dólares, ponle 4.0 y son 8 millones, 80 millones de dólares, ¿vale? Entonces quien vendió, quien compró esa pizza, esas dos pizzas medianas por 10.000 eh, dólares, bueno, es el precio al que el pichero estuvo dispuesto a vendérsela ¿Vale? Hoy, si hay un pichero dispuesto a vender una pizza ¿eh? no te la va, tú no vas a pagar 10.000 dólares eh, perdón, 10.000 bitcoins por él, pagará 0.001 bitcoin, ¿eh? un millibitcoin que son 7.000 si son euros pues 7 siete, siete euros 2.000 millibitcoin es el valor de dos pizzas ¿Quién pone el precio? El mercado En 2009 no lo usaba nadie ¿Eh? cualquiera que encendiera un portátil, mi portátil, el rato que lleva aquí con la presentación, si hubiera estado haciendo minería de Bitcoin en 2009, me hubiera generado unos cuantos millones de euros al precio actual del Bitcoin, no al precio de 2009, que no valía nada. Bueno, no sé si a... te Un que te veo prácticamente seguro del futuro, veo que no contemplas la posibilidad... De, Existe, que, por de, supuesto. De, de que sucumba en la competencia con las otras monedas lo dije eh, antes, ¿podría llegar a cero, a valer cero? sí sí claro. ¿Vale? lo que está proponiendo esta comunidad y lo que os propongo yo aquí hoy a vosotros es que es una herramienta que si decidimos utilizarla y la utilizamos nadie puede impedir que lo hagamos sí, pues. no se puede impedir que se haga algún país puede prohibirla China ha prohibido Bitcoin varias veces desde 2009 ¿Eh? y lo hacen estratégicamente. El gobierno chino prohíbe Bitcoin no, no, vamos, en China. El precio si puede... de Bitcoin cae y el gobierno de China compra Bitcoin okay. y levanta la prohibición tres semanas después. Ya, ya, no, el precio digo, sube esto. y los chinos están más ricos. Chino decir antes que, que Siberia y, y Alaska, y Alaska ¿eh? en, China, en China hay una cantidad de minería impresionante. Además, ellos producen los procesadores que hacen la minería. Ellos ¿Sí? lo visan y ellos no se ¿Sí? lo comen. Están comiéndonos los chinos por todos sitios, y, por, y por todas partes, sí. por ahí también. Por ahí no, también pero por lo que por te quería que decir, decir es que, es que es eso es tan sencillo, sencillo como legislar y constituirlo en un delito. O sea, que poder ser si uh -huh. se puede. ¿Quién decide lo que es delito y lo que no lo es? Sí. Si no sí. los gobiernos y, lo, y los sistemas políticos y sí. los sistemas penales. Tú legislas que eso no es, es ilegal porque es una moneda incompetente pu, pu, pu, pu, y, y lo prohíbe, no, pero lo cual no quiere no. decir, no, entiéndeme que la, el robo cruzando. está prohibido, siguen, existen robo, la violación está prohibida y siguen produciendo, pero que ya entra en la categoría de los, sí, sí. De los delitos. Pero ¿no? No, pueden, no pueden constituirlo, no pueden hacer los delitos, están involucrados ya todos los bancos del mundo, están involucrados. A todas las grandes empresas, no lo están usando ya la tecnología, le interesa, le interesa. No saben cómo, los, algunos gobiernos están muy despistados, algunos políticos están muy despistados. No saben cómo, no, China lo tiene muy claro, Canadá, Canadá lo tiene muy claro, China lo tiene muy claro, Corea del sur lo tiene muy claro, eh, Corea, hecho, lo quieren, muy claro. Eh, los países todo, eh, las de las repúblicas soviéticas que terminan en Dan, todos esos los tienen todos muy claros. Estado sí, Unidos no vean, traer, y... avanzada, no Estados los Unidos están... está la Alguno, otro, Algunos Ahora ellas. hace tres semanas <risa> se han dado cuenta Oye, que esto va en serio Que esto va en serio Claro, otros congresistas se ríen De eso ya nos dimos nosotros cuenta hace tres o cuatro años Y ya nos dimos cuenta de que no De que esto no hay quien lo pare, esto no hay quien lo prohíba Y además nos interesa Lo que tenemos que hacer es una buena regulación Ya se están dando cuenta los políticos que tienen que hacer una buena regulación Y eso es lo que lo Les va a obligar a hacer tiene que hacer una regulación, repito antes, una regulación justa, una regulación adecuada, ¿eh? de manera que, bueno, podemos pues hacer una transacción, una transición ¿eh? al uso de esas nuevas eh, divisas, de esas criptodivisas, que no tienen por qué sustituir completamente a las divisas tradicionales ni a las divisas de los gobiernos, podrían coexistir, yo me imagino, puedo ¿eh? un, un eh, escenario en el que puedan eh, coexistir, ¿eh? pero que también pueden sustituir, ¿eh? como antes podemos intentar oh. sustituir el sistema económico no lo vamos a ver nosotros y el sistema político y esa es un poco la idea y yo pues trataba hoy de, de poner un punto de, de esperanza de, después de tanta de desesperanza y de tanta, de desesperanza, de tanta eh, oscuridad en las charlas que ha habido este año en, aquí y en otros centros pues poner un poco ¿no? en este sentido en el sentido que yo conozco de, de herramientas que nos pueden ayudar a esa línea a conseguir. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. gracias. Yo creo que ya se